Mi suerte estaba hecha, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue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 Amor, no sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar Nos vemos.